Seguimos con más contenido del programa de mañana, esto es de mañana desde las 7 hasta las 10 de la mañana estamos con ustedes en nuestro programa. Bueno, miren, yo tengo una, yo tengo una vieja relación, una vieja amistad de muchos años con este caballero que tengo a mi diestra. Eh, con el que he tenido Como lo veces una vieja. Una vieja, amistad. Ah, una una vieja, vieja, vieja amistad. amistad. Una vieja amistad. Una vieja amistad con este caballero que está a mi diestra, con el que me he embarcado muchísimo. <risa> dicen ahora muchísimas vueltas. Muchísimas. Y, muchísima. <risa> <risa> y Rosario Vargas. ¿Cómo estás, mi hermano? Buen día. Buenos días. A Buenos José días. Rosa y sí. a los demás. Cariñosamente... Sí, entonces, Gil el alguacil. Sí, Gil el alguacil. <risa> Gil estaba siempre metido en esos canes. ¿verdad? Pero también, sí. Gil, Gremios y cosas eh, siempre recuerdo con gratitud, eh, con agrado, eh, la memoria de tu a la memoria de tu padre. Correcto. Que siendo eh, el secretario más longevo eh. de la sala capitular de San Francisco de Macorís, don Antonio Rosario, y tiene una anécdota en origen cuando las turbas pudieron haber destrozado la memoria histórica, del, la plasmada en actas, de incluso conservaba con mucho celo, y, lo, y se conserva el libro 1 de actas del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, que data del 1878. Es decir, a partir de ahí los regidores y quien era el primer secretario fue Cristino Seno, que hay una calle aquí, sí, sí, sí, y sí, hay sí. que ver cómo están reda, redactados esos libros a mano con unas letras bellísimas. Claro. Y creo que eso es... Eran pendolitas un... esos tipos. Eh, creo que debe ser <risa> eh, eh. Pro, presentado cada cierto tiempo a, un, a grupos de estudiantes eh, en distintos niveles para que vean cómo, cómo se llevaban las actas. Hoy tenemos computadoras. Y quise hacer eso antes de ir... Y, y... Cómo no, buenos días, Gil. Buenos días, sí. Sobre buenos días. esa anécdota, el único ayuntamiento del país que se tenga historia que tiene su memoria completa es la de San Francisco de Macorís Ajá, así porque cuando mataron a Trujillo se formaron turba y toda la oficina pública fue destruida y cuando llegaron aquí a, al ayuntamiento municipal que fueron a destruirlo andaba un famoso señor que nosotros tratamos de localizarlo le decían Timulito que vivía después se fue a luego a Venezuela exiliado y fueron a tumbar al ayuntamiento cuando... No, ya se fue todo el mundo de aquí. Se fue de la gobernación, que quedaba al lado ahí, el cuartel. Sí, se sí, fue sí. todo el mundo. Y el que quedaba era mi papá. Quedaba ahí, que era mensajero eh, de primera clase. Cuando se utilizaban la primera clase, segunda clase. Mi papá fue primero eh, mensajero de la, de la gobernación y luego pasó al ayuntamiento donde duró 57 años en sus funciones. Y entonces, bien. cuando llegaron ahí... Eh, papá salió y dijo, bueno, yo no quiero que me hagan nada. Eh, si ustedes quieren, tumben todo eso. Por eso es lo que es un edificio y aquí hay son papeles que son del municipio. Y un señor que andaba ahí dijo, no, no, yo conozco a ese señor. Ese señor era un, de, de, de reempujado, de Sánchez Manamirabal. De, <risa> no dejen ese hombre ahí claro. y vámonos. Y vámonos. Y se fueron y quedó intacto todo todo el, el, el mobiliario del ayuntamiento municipal. Inclusive él fue reconocido por Naciones Unidas. Porque vinieron al país, hicieron un estudio sobre, sobre los archivos de los municipios de la República Dominicana. Bueno, así es. Interesante. Bien. Gil, ¿qué te trae por estos predios? Sí, eh, fuimos invitados, Joanny, para hablar de participación ciudadana. Así es. Ya ¿Tú, eres, que, tú, tú sigues en participación correcto, ciudadana. ¿Cuál sí. es tu función en la entidad? La función ahora es ser promotor electoral. Ya okay. que el pastor David Fique era ah, sí, que el, descanso, sí. el promotor de la región, Así al fallecer nosotros pasamos a dirigir el sistema de la observación electoral porque eh, todavía no se ha elegido el promotor que va a estar aquí en la región nordeste, que son las provincias Hermana Mirabal, Duarte, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez y Samaná. Esos 21 municipios, estamos nosotros ahora coordinando lo que es la observación electoral hasta que eh, Participación Ciudadana, su Comité Ejecutivo Nacional, o su Dirección Nacional más bien, elija quién va a dirigir los destinos de Participación Ciudadana en la región. ¿En qué consiste la observación electoral de Participación Ciudadana? Bueno, Participación Ciudadana, como todos conocemos, es una organización sin fines de lucro, que se eh, sin participación política, que se dedica básicamente a la observación electoral, pero que tiene otro trabajo y es que da charlas sobre derechos humanos, trata de personas, eh, sobre la corrupción en la República Dominicana, y también eh, da charlas sobre seguridad ciudadana. Ese, Pero su trabajo básico import, más importante es la observación electoral, que viene haciéndola desde 1996. Gil, eh, debemos de recordar que en las primarias, ahora en octubre, Hubo muchas denuncias de diferentes sectores de la sociedad, entre ellos Participación Ciudadana, que de hecho daba cifras y datos. Para este proceso electoral venidero, estamos a ley de siete días. ¿Qué información tú tienes que esté manejando la organización en torno a la compra de votos eh, y a todas esas eh, ilegalidades que se dan en los procesos electorales? ¿Cuál es la realidad según Participación Ciudadana en estos momentos? Correcto. Si sí, nosotros, Participación Ciudadana, no iba a participar en la observación electoral de las qué? primarias, porque eran de los partidos particulares, Ay. pero los sectores eh, nacionales, empresariales, y lo, inclusive las mismas organizaciones políticas, pidieron que la observaran, porque era primera vez que se hace de esa manera uh -huh. y Participación Ciudadana solamente participa de las observaciones nacionales. Uh -huh. Y Participación Ciudadana participó e inclusive la Junta Central Electoral felicitó por su trabajo y los partidos políticos uno de un lado y otro de otro lado tomaron de parámetro el informe que dio Participación Ciudadana. Nosotros ahora vamos a participar y aquí en la región nordeste van a participar 20, 101 observadores electoral y 19 observadores, 122. Por lo tanto, vamos a tener lo que le llaman los observadores itinerantes. Vamos a escoger en cada lugar tres o cuatro centros de votaciones y ese observador va a chequear lo que pasa en esos tres lugares de votación. Vamos a observar el lugar de, del centro, cómo está, si está habilitado para las personas que tienen problemas de discapacidad. Vamos a ver cómo están las condiciones físicas, eh, cómo está ubicada la mesa electoral donde se va a votar, que si el voto es secreto, que no haya ventanas, donde están los Bien. lugares. Y también se va a observar el entorno el entorno de la persona, si va, si hay proselitismo, si hay compra de votos, si hay traslado de personas en guagua, todo ese tipo de cosas lo va a observar participación ciudadana. Rosario, usted sabe que aquí hay tres espacios o tiempos de votación, el antes, durante y el después. ¿Ustedes están preparados para el antes, están preparados para el después? Porque ya las elecciones iniciaron, ¿Cómo? ya empezaron, ya empezaron a guardar votos mentales con la compra, con la fundita, con lo, incluso en Río San Juan le están llevando fundita y 500 pesos también, a cambio de la cédula lo están haciendo, aberrantemente. Participación Ciudadana está observando lo que está pasando, que, cuál sería su papel también durante, antes y después. Sí, participación ciudadana, todo el que conoce nuestro trabajo, desde que se inicia, desde que se abre la campaña, comienza la observación, comienza la preparación de cada uno de los, de los observadores con capacitación, pero también comienza a monitorear la prensa, cómo se maneja el caso que usted estaba discutiendo aquí, si se, se cumple la sí. ley electoral. Eso todo lo, lo está dirigiendo participación ciudadana y hemos visto que en los últimos días ha estado dando ruedas de prensa sobre el proceso. También chequea que la Junta esté cumpliendo con lo programado en cada uno de los pasos que debe dar en el proceso electoral. Y también estamos observando cómo se manejan los partidos, todos en sentido general, en lo que tiene que ver con la ley electoral. La observación electoral, como tú lo has dicho, tiene un antes y un después. Participación ciudadana le da seguimiento. ahora el trabajo fuerte de nosotros es en la observación, desde que se instala el colegio electoral hasta que termine el proceso con el conteo de los votos Bien. y para eso nosotros tenemos cada uno de los observadores da un informe a las 10 de la mañana desde su instalación hasta ese momento, luego hay un segundo momento que es donde la cosa, a veces las cosas se caldean al salir la, la gran cantidad de personas a votar, que es el último, el segundo reporte que es a las 4 de la tarde y el último ya que es cuando se comienza el conteo o el escrutinio, como lo llamamos. Ahí el observador eh, que está itinerante, está viendo los lugares que le toca observar, pero cada informe debe darlo en un centro y de un colegio electoral. Ahí nuestro delegado va a participar del conteo y a observar cómo se cuentan los votos para ver cómo maneja el presidente el conteo, cómo se manejan los delegados. Y cómo se maneja la mesa Mira, en sentido general Excelente, una cosa Para esta ocasión La Junta Tiene Una responsabilidad Única Y que ha perdido un tanto de credibilidad Pero paralelo Está la observación de participación ciudadana Quien entregó Un informe final de las Primarias Que alrededor del 30% fueron negocios de cédula y cosas. En esta ocasión, ¿ustedes están instruidos como observadores para denunciar ante la Junta y promover la policía electoral para atacar ese delito? Participación Ciudadana ha hablado y tiene una campaña inclusive de que el voto debe ser defendido por cada uno de los ciudadanos. Yo defiendo mi voto. ¿Cómo yo defiendo mi voto? No vendiéndolo, no yendo a votar porque me baje en línea, sino que vote mi conciencia. Por lo tanto, Participación Ciudadana ha instruido a todos sus delegados, a todos sus observadores, que todo lo que suceda en el centro y sus alrededores lo vaya eh, poniendo en, en, su, en su formulario que tenemos tres formularios para cada uno de esos momentos, y hay una parte que tiene que ver con la observación, donde él pone todo aquello que suceda que no esté en el formulario, inclusive si puede documentar ya sea con foto o con, o con grabación, video. o con video con grabación, puede también hacerlo, cualquier anormalidad que suceda, eso nosotros lo informamos a la Dirección Nacional y la Dirección Nacional lo maneja conforme al criterio que tenemos como organización ¿Cómo valoras tú finalmente Gil el trabajo que hace Participación Ciudadana en cada proceso electoral? Bueno, eh, Participación Ciudadana hasta el día de hoy como decimos en sentido general ha tenido un trabajo de observación electoral y ha logrado primero tener credibilidad en los empresarios que financian en organizaciones internacionales y también de los políticos que lo aceptan como observador. También aunque hay junta con la que se ha tenido problemas en algún momento dado, la junta también ha respetado el trabajo de participación ciudadana. Creo que ha sido un trabajo interesante claro. y que ayuda y que ayuda para que muchas cosas que se hacían en los centros descaradamente hoy se hagan mucho más escondidos. Por eso Participación Ciudadana hoy tiene lo que le llama el observador itinerante que chequea los alrededores, que claro. ya se ha ido apartando del lugar del centro las venta de, de, de cédula y la compra de manera directa, sino que ahora ya se están yendo a los lugares adyacentes. Y ahí también Participación Ciudadana estará observando. Ustedes ¿Tienen lo que conocimiento suceda. que están alquilando casas cerca de esos centros de votación sí, para operar? Sí, sí. Okay. Bien, señores. Ah, eh, una, una última pregunta si me permite, Ajá, brevemente. Después si de el... todas esas observaciones, ¿qué se hace con eso? ¿Qué objetivo tiene al final? ¿Qué organismos responden, internacionales y nacionales? Sí, Participación Ciudadana recibe la colaboración de la USAID y también de otras organizaciones de Europa y de empresarios dominicanos. Participación Ciudadana al final hace, un, hace una evaluación y hace un informe y se lo pasa tanto a la Junta Central Electoral, a los partidos políticos, como también a los empresarios y esas organizaciones que financian ese tipo de observación. Y hace sus observaciones. Sobre aquella cosa positiva que sucedieron Y aquella cosa negativa también Puntualmente hace las observaciones Del lugar conforme a la ley electoral Bueno, he estado con nosotros Señores Gil Rosario Vargas eh, De parte de Participación Ciudadana Quien está, tú estás en la coordinación Ahora, en este momento Sí, correcto, en Perín, sí, correcto. Eh, Hasta que se decida quién Constituirá al Pastor exacto, fix, ¿quién será? El nosotros le llamamos el promotor, promotor. promotor. Okay, Bien ¿cómo? Bueno, gracias Gil Rosario por estar con nosotros y a ustedes amigos por estar siempre ahí en su programa de mañana.